Y ahora le tocó el turno a los degradados dentro de ilustrador. Los degradados se pueden colocar tanto en el relleno como en el trazo. Desde la versión cs 6, 6 se puede aplicar de manera directa en el trazo. Pues muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? De entrada, en el panel de muestras, en la parte inferior, vamos a cargar unos degradados. Tienes una lista interminable de degradados. Realmente te recomiendo que puedas trabajar con cualquiera de ellos, pero yo me voy a quedar con los que dice gemas y joyas. Vamos a un clic aquí. Y de estos voy a elegir simplemente tres, ¿no? que puede ser este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Realmente tú puedes probar con cualquiera de ellos, pero el resultado siempre va a ser algo espectacular. Así que lo cerramos, no lo necesito. Ahora con un clic para activar el texto y en la parte superior tengo el panel de carácter, me está indicando qué tipo de letras es este es, Android a 200 puntos regular. Este lo bajé desde TazFont.com, ¿no? Muy bien. Ahora. Voy a activar el panel de la apariencia. Si no lo encuentras en la parte derecha, ya sabes, te vas a ventana y apariencia. Esto es algo fenomenal. Lo voy a extraer desde su menú contextual, lo voy a expandir un poquitito. Y ahora recordemos lo siguiente, que las apariencias pueden trabajar en el trazo, en el relleno o colocar un efecto. Nosotros vamos a trabajar con tres trazos. Vamos a crear el primero. Primero le vamos a colocar a 40 puntos. No te preocupes si sale así de tosco. Lo importante es en el color, elegir el primer degradado que hemos colocado. Voy a elegir este que está aquí, que me gusta más. ¿no? Siguiente paso es, otra vez, trabajar en un nuevo trazo, pero a 20 puntos. Cambiamos de color. Y vamos experimentando y vamos viendo cómo nos va quedando. Y ahora tercero, un siguiente trazo. A 10 puntos. Y cambiamos de color. Ahí lo tenemos. Ahora, esta parte yo te invito a que experimentes con lo siguiente yo te había dicho hace un ratito que los degradados en trazo están de la versión CS6 así que vamos a hacer lo siguiente, mira el primer trazo que es el de 40 puntos vamos a dejar en el trazo este tipo de degradado en el segundo trazo voy a cambiar por la dirección del mismo y en el primer trazo de 10 puntos voy a cambiar por este que está acá, ¿no? Mira cómo nos va quedando, interesante. Ahora, otra cosa importante que también te motiva a que lo hagas es trabajar con los modos de fusión. En el de 40 puntos me voy a quedar con el modo de fusión normal. En el de 20, tú puedes probar, no sé, puedes probar con este overlay o este superponer en español. Y en el primer trazo, en el de 10, podemos trabajar con este screen o quizás con el de multiplicar. Ahora, para terminar, te cuento que yo ya he activado... En la capa 1 este tipo de fondos y mira cómo nos ha quedado. En pocos pasos podemos hacer grandes cosas y facturar cada vez mejor. Te invito a ver el siguiente video tutorial que está igual de demente.